Ustedes, mis amigos, gracias por continuar con nosotros. Tenemos un invitado muy especial. Si yo le digo... Pero ven acá, el PRD estaba, tenía que primaria... Una convención, una convención. O convención de delegados pero ellos estaban votando. No sé. Sí, era eso, era... No, porque es imposible, porque yo sí. no anuncié, eso no se anunció. ¿Y me, me dañaste la cosa, porque yo iba a decir algo, pero al tú en meter la cuchara... ¿Y cómo te la dañé? Te, te voy a explicar. No, por explícalo. Qué. Porque yo le iba a decir a la gente el nombre real de Gigi, que la gente, la mayoría no lo sabe. Ah, no, pero eso es ahora. Tío. Mario José Mario José Campoamor Fernández Aviñón. Así es. <ríe> si usted le dice eso, dice, ¿Quién es? es Gigi rico. Fernández. <ríe> Gigi está con nosotros, señores. Buenos días, Gigi. Y, y vi que ahí... Buenos días, buenos días. días. los distinguidos... Franco Macorizano, nordestano, que tienen eh, la vista puesta sobre nosotros. Eh, un honor estar con ustedes y compartir con esta excelente mesa esta oportunidad. Tú sabes que... Eh, eh, acuérdate y... lo siguiente. Ajá. Voluntario se le da flojo. ¿Qué niño? No, no, pero... ¿eh? ¿Qué le parece? Eh? ¿Qué le parece? Bueno, Gille, ¿cuál es tu posición actualmente en el campo de la política, en el tema político? ¿Ha sido tu vida desde hace muchos años, dedicado a la política, 21 años como diputado, verdad? 20, 20. 20, ok. Gardel dijo que eso no era nada. No, no, eso no era es nada. Siempre que sea, antes de los 60. <ríe> Bailando sí. y bebiendo no son nada. Sí. Eh, la pregunta es, el, estás eh, con la fuerza del pueblo, estás con la posición de Kiki Antún, porque se, sabemos que hay una virtual división dentro del Partido Reformista. ¿Cuál es tu posición? Bueno, eh, permíteme felicitar a la familia Ricé, a don Fabio roja al manager, a los jugadores y al pueblo por la victoria tan esperada eh, en el campeonato nacional de básquet. Eh, yendo a política, bueno, yo ni me acuerdo cuando comencé a politiquear. Eh, yo así te voy a hacer una... El primer meeting que se celebró aquí en San Francisco, post muerte de Trujillo, fue ahí en el viejo Parque Duarte, y en la escuela hablábamos, yo recuerdo que estaba como en sexto, séptimo, séptimo curso ya, sí, cuando mataron a Trujillo, yo estaba en sexto. Y entonces, don Abelardo Rojas, que tenía una mueblería, sí. ahí en la esquina ahí, frente al Peravia, eh, no prestó, una media plancha playboy y dos palos, eh, dos por dos. Eh, de ahí que hicimos un carteloncito que decía democracia y libertad son los deseos del pueblo eh, dominicano. Con un amiguito, eh, Rafael Mateo, eh, pues fuimos a, al parque a llevar nuestro cartelón, pero no contábamos con que... La policía venía a disparar eh, unos bombazos y los muchachos tirándole con los mosaicos del parque, eh, pues tuvimos que dejar abandonado ahí en el la etrero. esquina, de, en, en la escalera del Club Esperanza, el letrero. <ríe> el y el después, tuvimos, de cuando, cuando todo se normalizó, eh, volvimos a recoger el cartelón para devolvérselo sí. a don Abelardo. Sí. <ríe> ¿Tú me entiendes? Eh, teníamos poca edad, yeah. cuando eso. Entonces, ¿tú estás con quién? ¿Eh? Eso es el resumen de eso, ¿tú estás con quién? Yo estoy con el pueblo. Dile, por con... favor, ayúdanme a hacer una entrevista. Pero, ah, a ver, pero que me acuérdate me digo, que voluntario flojo. No, no, Díganme. No, no, te de decir con Pero te je, acabas de decir con papá, el pueblo. pueblo síndico, tú quieres hacer candidato a síndico, una de las alianzas. Me dijeron eso, en la semana antepasada Dawson no con fuerza... ¿Que Gigi bueno. iba a ser candidato a síndico en la...? Eh, en el parque Duarte eh, rodó en la matica... ¿Tú lo oíste, verdad, entonces? ¿Eh? ¿Tú lo oíste? ¿En cuál no, no, yo lo vi en las redes. Ah, ok, ok. Yo lo vi en las redes y algunos comunicadores me llamaron para indagarme. Y ah. veo unas encuestas ahí que había en, la, en las redes, pero yo no, no, no, nunca he pensado eso, realmente. Ah. No. Pero también habían hecho propuesta de manera directa. Sí, sí, a mí me visitaron okay. los dirigentes del PRM hace cosa como de un mes, dos oportunidades para eso, sugiriéndome viendo a ver si yo rebalaba. <risa> y bueno. después me llamó el ingeniero Antún sobre ese tema, no pude ir por el asunto de de mi padre. Sí, sí claro. teníamos una actividad ahí. Eh, después conversamos y bueno, pues, eh, ingeniero, mire, yo estoy un poco tranquilo. Eh, mm. El panorama no está claro. Y, y ya, ahí quedó, quedó eso. Quique, Pero, ¿cómo ¿cómo voy, cómo voy, a, voy a aprovechar para saludar a Yerjan, que acaba de incluirse al panel. Sí, buenos, día, tío, buenos, días. buenos días buenos, buenos días. días, a todo el equipo, buenos días a Gigi Fernández Muy buenos días Un placer tío. tenerle aquí en nuestro programa Buenos Así días a la es. gente que nos ve en todo el mundo Gigi, ¿cómo visualiza este panorama político precisamente Donde hay prácticamente tres frentes ¿Qué se puede esperar en los próximos días o meses? Permíteme corregirte No es prácticamente, es real eh, si buscamos la bola de cristal y le damos una frotadita con un lienzo negro eh, vemos lo que va a venir va a venir una lucha encarnizada en estas elecciones van, van a ser bastante cálidas no van a ser tan aburridas como las pasadas eh, después de las primarias pues hay un desprendimiento del partido de gobierno. Y si tú analizas o analizamos eh, una muestra que hizo la, la firma de Aguilera, el centro de estudio del Cibao, de Cibao ¿no? sí. eh, ahí te dice lo que, va, lo que va a suceder. Ahí te dice. Bastante interesante. Eso fue como a la semana de las primarias. Ellos visualizan una segunda vuelta. Evidente. No, ese está sobre el tapete. Y Ahora, lo... ¿quiénes y él... van a ir a la segunda vuelta? Eso es lo importante. ¿Quiénes van? Se visualiza que, en apariencia, eh, Abinader y, y el PRM están en un buen lugar. Pero... Eh, de un par de días hacia acá me están retumbando una palabra que un día me dijo el doctor Balaguer Estábamos unos diputados ahí en esos tiempos yo era vocero y recuerdo que Balaguer nos dijo siempre en el mundo habrá derecha y siempre los conservadores se van a aglutinar como una fuerza importante en el electorado nacional palabras de Balaguer que no entendía mucho de política tal vez eh, Balaguer ¿Qué le guste? ¿Eh? Para la Tal vez para la ver, eh, para que no, no entendía mucho. <risa> eh, y interesante, entonces, interesante. estoy viendo, estoy viendo que Partido Reformista, una maquinaria electoral que le sirvió de nodriza al PLD en el 96. Para, sí. para que nos pusieran estos 20 añitos en la cotilla. Uh -huh. eh, con el ingreso del doctor Fernández al partido reformista con candidato, está recibiendo la segunda oportunidad para que él ocupe el sólido presidencial. Le eh, mandé ahí una encuestita sí. que vi en Stratopoll, no sé en esa encuesta, donde el candidato del gobierno estaba trabajando a un tercer lugar. Manera. A un tercer lugar. Lo que ha pasado en muchos países de Latinoamérica en un par de años recientes. ¿Verdad? Eh, la gente se empodera, eh, se sacude para, para los cambios. El señor Castillo no es Danilo Medina. No tiene el power de... De Danilo. No es un hombre que ha eh, cultivado las bases del PLD. Las bases del PLD no son conocidas. ¿A quién conoce eh, el señor Castillo aquí en San Francisco de Macorís de la dirigencia del, del PLD? Lo que están haciendo. ¿Eh? Todo, no. Bueno, está el ingeniero Yanguela, que es uno de los representantes. Mil eh, a, a los funcionarios. Mil. A los funcionarios. Uh -huh. Pero no sabe quién es Nada, Guandule. Sí, no, sí, es verdad. No. No sabe. Es verdad. Eh, entonces, el que lo conoce, es el que le fue presidente por Muy 12 años. Entonces, ese, sí. ese caudillismo, sí. ese caudillismo que está enclavado en el interior del dominicano, eh, puede dar a. Al doctor eh, Leonel Fernández otra vez de presidente. GG, su figura aquí en San Francisco de Macorís, eh, ¿se queda? ¿De qué lado se queda? Y, y que, queremos que eso quede claro aquí. I will tell you en in inglés. No, no, usted va a ser mí. o no va a ser el alcalde por la fuerza del pueblo. ¿Eh? ¿Va a ser o no eso, va a ser el alcalde? Yo soy reformista de por vida. Sí, pero sí. sabemos que hay Lo una que división pedí, de reformismo. ¿De ya, qué lado está usted? Ya, ¿Pero reforme. de cuál división de reformismo, mi hijo? Sí, evidentemente que hay una, hay una división. ¿A dónde? En, dentro del reformismo. ¿Pero con quién? Usted sabe que, por ejemplo, hay una parte de la dirigencia que está más del lado del PRM y otra... Y otra no, más, no, más, no, más, más no, colindario. no, el reformista está aglutinado entero, en pleno. Véame a mí aquí, yo estaba en Haití y véame aquí. O sea, usted se va... activó. Se activó. No, todo, no, de... óyeme, óyeme. Reformista el y Partido después. Reformista lo que no tenía era candidato. Pero a partir de ayer, todo el reformismo se activa ¿Y, y todo aquel todo aquel conjunto de, de, de, de, de votos que se fue del, del partido reformista del balaguerismo se fue al PLD viene para atrás a, a, atrás de que van donde gonzalo pero los que le diputaron aquí que Antún la dirección del partido no serán disidentes ahora eh, Gigi eh, no me extraña que el caso de Hito por ejemplo sí. pero Hito es ¿Cuántos votos saca en el distrito? Bueno, pero entonces hay, hay disidencia en no, no, no, no, el partido. Eso es mínimo, eso es mínimo. Eso es mínimo. ¿Eh? ¿Eh? Y es reformista. Y es reformista. Y no es reformista. Se, va otro lado, se eh? dice que Hito iría como candidato a síndico en el distrito. Una vez... <risa> Balaguer dijo en el 2000. No, se le dan juguetes dos veces a muchachos muchacho más criados. Entonces le darán otra vez la oportunidad. No, porque ese no era el criado. Pero, pero Balaguer a los Reyes Magos... <risa> Para que ya no está, ahora el rey mago, el Lionel, el, el, el mechón, el más prietico de los reyes. ¿Tú me entiendes? Ese fue el que quedó. G -G, el, el reformista eh, en voto a nivel presidencial sacó aproximadamente un 5% en las elecciones del 2016. ¿Creen ustedes que El promedio llegar... fue un 8. Bueno, el promedio 5, fue un 8. Junta, sí, pero por, por el truco de la Junta que quitó la, los votos, los promedios municipales y congresionales, ¿Tú ves? A la presidencial ah, te refieres. Eh, sí, sí. Eh, es, o sea, en la presidencial es un lo 5, para poder subir, Para poder subir al número 2, al PRD. Tengo aquí que sacaron 259.396 votos para un 5,62%. Sí. ¿Creen ustedes que pueden llegar a, a, a ese número? Eh, o... ¿Tú estás viviendo dónde, hijo mío? No, no, yo ya estoy haciendo preguntas... Tú usted, entiendes no, que Lionel le que saca un millón de votos... No, yo le estoy preguntando de reformista, no a Lionel. Pero, pero óyeme, es que, su voto, que esos votos que migraron por la, fuerza, eh, eh, por la fuerza del pueblo, no, no necesariamente por el reformista. Entonces los votos, él va a tratar de, de, de acaudarlos a través de su partido, que es el partido de los trabajadores ten dominicanos o el del pueblo. la seguridad que el partido reformista estará dentro de los tres eh, partidos con mayor votación. Créalo. Dentro de el ese Partido grupo. Reformista es, fue durante muchos años una maquinaria electoral y sabe de política y sabe que las elecciones se ganan en la mesa. Y le enseñaron a los PLDistas cómo se ganan las elecciones. Con lo que no tenía el Partido Reformista hasta ayer era un candidato, un líder, un caudillo, ya lo tienen. Vamos a ver de aquí para adelante qué pasa. Muy bien. Entonces plantea usted que eh, de esta unificación que se ha dado con el Partido Rojo y, y Leonel Fernández encabezándolo, eh, viene a fortalecer el partido... Romo Colorado. Colorado. Eh, eh. Sí, así nos sí, no no mató la guerra en Santiago. Como, a votar Colorado. Cuando decía, a votar Colorado. Sí. Y, y, y, eh, y en el 96, sí. <risa> en el mito Santiago, a votar Colorado. Digo, Entonces bueno, usted no. plantea que indiscutiblemente el PRCC se fortalecerá y, y, y subirá eh, con, con esta, vamos a decir, con Leonel. Eso está como va... una pele recibiendo. <risa> Gigi. Yo tengo cientos de llamadas a la gente que no tenía tiempo. Oiga, ¿qué, qué vamos a hacer? Gigi, Tan se, tenía, sí, sí. se tenía un borrador con el PRM ya establecido, consensuado, discutido, y luego se echó para atrás, así, sorpresivamente. ¿A qué se debió eso? Mira, eh, viendo el librito que se hablaba, los mismos dirigentes de, de PRM hablando de que van a ser una boleta mancomunada que va por un caso aquí eh, que el sector de Leónel Fernández y la fuerza eh, que le acompañan iban a apoyar a la senaduría a Franklin Romero y que en contraparte el PRM iba a apoyar un candidato a, a síndico, que se habló de Trinidad renunciante a su cargo. Eh, después estoy oyendo que Juan José X, ¿quién fuere? Eh, y digo, bueno, está bien, se van a juntar los partidos a nivel de febrero para las municipales. Después cada quien va a correr por su lado en mayo y luego en en junio, van de nuevo a, a juntarse para, en caso de que Gonzalo, uh -huh. en caso de que Gonzalo pase a la segunda vuelta. Y digo, bueno, pero como estoy planteando ya, viendo eh, que Gonzalo va con una ala media, media rota, ¿verdad?, del helicóptero ese que, que usa, uh -huh. eh, después puede ser la discusión entre Leonel y, y Abinader. Eh, veo en los últimos par de días como que la situación eh, de separación, por un lado, sí. oigo que Hipólito le, le objeta a, a Binader que no se junte con no se siga juntando con, con Abinader, porque tuvieron cinco o seis reuniones. De hecho, no participó en la decir, proclamación de, ¿Eh? de Luis Abinader. Hipólito no participó en la proclamación de Luis Abinader. No, eh, Hipólito está de, de reposo, no, eh, eh, fuera del país. No, pero estaba aquí desde el jueves ya. ¿Eh? Hipólito ya, ya estaba aquí en el país a la hora de, de, de la proclamación de Luis Abinader, ya estaba en el país. Bueno, eh, Hipólito apoya a Abinader, no hay duda. Lo que él nota es con que Abinader se junte con, sí. con Lionel, ¿verdad? Eh, y vuelve otra vez a una, a una separación. Aquí en San Francisco todavía yo desconozco eh, cuál será la... porque a anunciaron que le iban a apoyar 10 senadores a uno y que el otro le iba a apoyar a los otros 20 a otro. Eh, ayer el Partido Reformista proclamó 10 senadurías en distintos puntos del país. No sabemos el la fuerza del pueblo y aliados cuáles son los otros 20 yo imagino que estoy sentado aquí al lado de, de, de un próximo candidato a senador tal vez y... <risa> pero enfoquen C. a francis, francis no, no, no. no nosotros estamos por la, estamos la fnp debió ser la fnp de... debió ser eh, pero no, creo pero va, que no. la FNP, fnp va a participar va a participar sí, con ah, candidatura ya nosotros el sábado yo dimos veo, el paso yo creo y proclamamos a, Leon a, a Leonel Fernández. Yo estoy viendo la propuesta. La sociedad tiene que entender o ver y definir sus candidatos. Yo soy de los que cree que esta es una buena oportunidad. ¿Quiénes tienen el perfil? Bueno, yo, yo así buscando aquí dentro de la gente Leonel, digo, pero mira, Francis, si puede ser un buen candidato, un hombre de, que maneja bien la situación. De... <risa> sí, pero entonces, ¿cuáles son los candidatos del reformismo? Que vamos a ver. Eh... El reformista lleva seis candidatos a regidores, eh, lleva varios candidatos en los distritos. Pero eh, no hay, no hay, no hay diputados. ¿no? Sí, sí, tienen ayer oí que cantaron al licenciado Joan Fernández. Pero ¿cómo que usted, yo? Lo vi porque yo no fui a la asamblea, estaba indispuesto eh, de problema ah, tomacal Ah, Joan, su hijo. Le lo vi que lo cantaban. Sí, no no sabía que y estaba ve que pirando. También proclamaron ahí a. <risas> Omar Fernández, le del... sí, Fernández sí, de llevan Candidato muchos candidatos jóvenes, sí. Sí. jóvenes preparados, capacitados, con buen perfil y ella, en la boleta. Dime una cosa, en tu experiencia política, ¿cuál ha sido la fortaleza en sí del partido reformista tradicionalmente? Como yo que te tú dije, te veas como que el Partido Reformista avance ahora y se re, y, y resurja. El conservadurismo, Francis, es, la, es la, la plataforma del Partido Reformista. Y eso es lo que Balaguer nos dijo ese día. Siempre va a existir. ¿Qué fue lo que te dijo? Que nos dijo siempre va a existir locales? la derecha. ¿Entiende usted sí. que el reformismo ahora representa ese sector del conservadurismo y, pero, no, y no el PLD o el PRM? Espera la próxima encuesta que salga en estos días para que tú veas. ¿Qué vamos a ver? No, no eh, no pero dígame. La, la ebullición de, de la candidatura del doctor Fernández. Porque el doctor Fernández en un momento se veía eh, de, en la izquierda, centro izquierda. Sí. Eh, luego se sitúa centro derecha. ¿Tú me comprendes? Eh, y eso, eso le representa muchos, muchos votos y sobre todo la seguridad al empresariado que es que mueve la prima del dólar y es que pone, sube o baja los costos tal cual como pasó allá en el año 2004 cuando en el gobierno del PRD de entonces la prima subió a un 60. Eh, eh, Leonel Fernández representa una garantía de estabilidad y al clima eh, político socioeconómico de la República Dominicana. No representa eh, Leonel Fernández el continuismo, aunque ya no esté dentro del PLD. Evidente, evidente. Eh, evidente. Eso es continuismo, periodo, pero, pero, pero ajá, pero si a usted periodo, le gusta esa mujer. Eh, sí, sí, a, sí, pero usted, es diferente. <risa> O sea, me refiero a lo que tiene que ver con las medidas. El pueblo no, no toma pruebas nuevas. Sí, sí, lo hace, lo hace, <risa> lo hace, puede, puede probar, porque probando que se guisa, pero imagínate, a veces tú cambias un cambio y sin darte cuenta le pones la ribesa y, bueno, y, y, yo, el, carro, y el carro va para atrás. <risa> Oye. Oye. Bueno, bueno pues, Guille Gracias por la, por la Gracias visita. a ustedes por la invitación. Oye, y creo que... que ha sido bien preciso eh, el de venir Político, parece que tú tienes una bola de No, no, de cristal. precisísimo. Sí, sí, sí. Así. Difícil. No, no. para Francis. Lleno.